Hola y bienvenidos a este vídeo de extraña información de la web con Scrappy. Mi nombre es Joseba Fuentes y actualmente soy ingeniero de software en una empresa llamada dive.tech. Eh, me podéis encontrar en mi LinkedIn como Joseba F o en mi página web aprendecomputación.es que bueno, es un canal de YouTube donde suelo subir eh, material relacionado y si tenéis alguna duda ya sea de este vídeo o de cualquier otra cosa relacionada pues me podéis contactar ya sea en los comentarios de este vídeo como en esas dos plataformas. Eh, para hacer este curso, lo que vamos a necesitar son conocimientos de Python, ¿vale? porque Scrappy es, una, es un framework de trabajo para hacer scrapping, pero con el lenguaje de Python, y también de XPath, que es un lenguaje para seleccionar, bueno, para hacer consultas sobre el HTML. Si no sabéis XPath, tampoco os preocupéis, porque es muy sencillo, y con las cuatro pinceladas que vamos a ver y buscando un poco por ahí, vais a poder hacer vosotros vuestros propios proyectos sin, sin que realmente os sea muy complicado, ¿vale? No os preocupéis. En el curso vamos a hacer, bueno, vamos a ver una pequeña introducción a Scrappy, a sus conceptos básicos y vamos a, hacer, eh, vamos a aprender a utilizar Scrappy mientras realizamos un proyecto que es extraer los datos de la página web de Open Webinars, ¿vale? De tal manera que cuando hay, hayáis acabado de hacer este proyecto podréis tener un CSV o un JSON o lo que vosotros queráis con todos los cursos y talleres que se imparten en Open Webinars, con el nombre del profesor, duración del vídeo en minutos. Eh, puntuaciones que ha tenido, el tic, bueno la, el tipo de curso, ya sabéis que en Open Webinars pues, tenéis si es de robótica, si es de Big Data, etc. ¿Vale? Vais a tener esa información para que luego, siguiendo otro de los cursos que tenéis en Open Webinars, como el de visualización de datos con, con DAS o el de Machine Learning, pues, podáis hacer, pues, ya sea, por ejemplo, predicciones de qué tipo de cursos eh, tiene mejor eh, votos dentro de Open Webinars, como por ejemplo hacer simplemente eh, diagramas y gráficos para ver pues eh, qué tecnología es la más usada, qué tiene más comentarios, etcétera. Vale, Es un curso introductorio que os va a dar las bases para que podáis eh, eh, realizar vosotros vuestros propios eh, scrapers para ya sea esta página u otras. Eh, los objetivos que pretendo cumplir con este curso es que cuando lo hayáis completado tengáis una base de conocimiento suficiente para utilizar Scrappy y que podáis realizar vuestros propios spiders que os permitan extraer información de la web. Ya os digo, ya puede ser de Open Webinars como casas de Idealista o de, bueno, de un montón de lugares. Hasta aquí este vídeo de Scrappy, espero que te haya gustado. Si te apetece seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón para acceder al curso de Open Webinars.